Primer día de trabajo. Sí. La emoción se siente en el aire. Y <risa> vamos tarde. Pues ya volvemos a Quito, entonces estamos paseando. Este es el parque La Carolina, es un parque muy hermoso que me encantó muchísimo. Y hoy por la tarde vamos a tener una sesión con los chicos de AIS que nos invitaron porque ya vamos a iniciar directamente ya el voluntariado como tal. Entonces vamos a tener una reunión con ellos y vamos a ir a la Universidad de Puse, que es ahí donde está su oficina. Eh, el Leadership Development o model, el, el, el modelo de desarrollo de liderazgo. Eh, luego tenemos eh, una sesión de preparación cultural. Y eh, luego vamos a tener unos 10 minutos de roll calls para, para despejarnos un poquito. Bueno, es que las sesiones son súper cool, eh, pero igual, o sea, como nos van a tomar la, la última sesión, que es como el seteo de expectativas, y con eso pues lo no termino. ¿No? ¿Ya? ¿no? Y, ¿no? y pues, ¿qué es se que entonces, primero, eh, vamos a presentarnos Entonces, yo me llamo Pamela Chegaray, tengo 22 años, estudio negocios y relaciones internacionales, y mis expectativas para todos los, I los IPS es que pues, ustedes chicas se vayan como despejando todas sus dudas, eh, que aprendan un montón sobre eh, la cultura ecuatoriana y también como que entiendan mucho mejor el rol que ustedes vienen a cumplir aquí. ¿Qué tal chicos? Este, bueno, Hola. aquí está Ale Correa, ella es mi papi. Ella es eh, la encargada de llevarme Estoy el primer día de trabajo. Estamos en la sí. ONG de jóvenes contra el cáncer ya. Y bueno, cumpliendo con el Standard Satisfaction, eh, es parte del AIC, que eh, las personas que reciban a los voluntarios, llevar a los voluntarios sus primeros dientes aquí está Ale, cumpliendo. Entonces ella es la Project Manager, ¿de cuántos eh, proyectos? Eh, tenemos como, bueno, ella está encargada de dos proyectos, que es Buen Ecuador y Liporing. Ok, super. Entonces más adelante le vamos a contar qué tal la experiencia aquí en Jóvenes contra el Cáncer. La verdad estoy muy emocionado por estar aquí y hoy es mi primer día, entonces veremos qué pasa. Y también ese mismo día tienes que reunirte con el directorio de la ONG, de la fundación, digamos. Tienen una, o sea, te presentan formalmente, digamos, como voluntario. Tienen una pequeña reunión para establecer las expectativas que tienen tanto la fundación como tú como voluntario. Y pues se comienza el trabajo como tal. Dentro de mi enajé pude ver a los chicos con cáncer, a los que llamamos guerreros, eh, valerse por sí mismos. Tener habilidades increíbles, a pesar de que algunos de ellos presentaban alguna discapacidad, hacían cosas incluso mejor que yo. Entonces, ver cómo aman a su familia, cómo se aman ellos mismos, que, que no, no se detienen por el hecho de tener cáncer. Algunos de ellos siguen estudiando, otros trabajan, y algunos siguen luchando por aún sobrevivir a esta enfermedad catastrófica, ¿no? David dice, oye, no mueras, se pone brava tu perro o algo. Digo, no, no, tranquila, vayas, pasa de una al jardín. se asegura, ¿Cómo seguro. a un evento eh, de los chicos con cáncer con los chicos que tienen siempre un Down entonces los van a agasajar y van a tener un evento súper bonito. para mí porque dejar a mi familia, a mi hermanito que estuvo justo en ese tiempo iba a cumplir un año y no poder ver cómo cumplió su año. Eh, pasar que el hospital cumplió mi año y que el hospital muy 11 años en un hospital era muy feo porque no, no pude ver a ninguno, a ninguno de mi familia cuando a mi mamá Sí. Yeah. Recuerdo que casi me dejan en el hostal en donde estábamos eh, antes de irse a la laguna Quilotoa. casi me quedo en Quito pero alcancé el taxi tiempo, nos fuimos, eh, llegamos, tomamos dos buses hasta llegar a la laguna y el segundo bus que teníamos que tomar eh, y igual casi no nos deja, porque nos sentamos a almorzar un rato pero lo tenemos que pedir para allá porque el bus ya se estaba yendo hasta que llegamos eh, tardamos como una hora y media más o menos hasta bajar o, o creo o 40 minutos y la subida una hora y media hasta llegar hasta el fondo de la laguna y eh, luego ya a, a la vuelta ya cuando cuando salimos de allá eh, tenía muchísimo muchísimo frío porque claro a, abajo en la laguna pues hace calor no por todo, hay todo el movimiento pero cuando subes de nuevo hacia a, a la altura pues te comienza a hacer frío y yo me había mojado eh, eh, en la laguna porque habíamos eh, hecho kayak y pues tenía un frío horrible, me murió de frío hasta... y nos dejó el bus, que el último bus que salía de Kirotoa hacia una ciudad intermedia entonces nos tuvimos que ir en, en la parte trasera de, de la camioneta de un amigo y ya recién en esa ciudad intermedia nos dejó la terminal y de ahí ya tuvimos que tomar el, el bus hacia Quito ya llegamos tipo 10 de la noche aquí Creo que todos los, pas los pasajes y todo creo que nos tocó como 10 dólares. O sea, desde Quito hasta Kilo, toda como tal. Y eh, de regreso, bueno, de regreso creo que solamente 5 dólares porque pues nos trajo nuestro amigo, ¿no? Después, ah, sí, recuerdo que, eh, hablé inglés por primera vez con, por pues no por primera vez como, por primera vez en el viaje, así hablé inglés con, con unos gringos que estaban por ahí que querían montar este, los burros que estaban por ahí, caballos, pero de regreso, entonces, eh, yo era medio hablando así con miedo. Fue, fue genial practicar inglés así. estamos en un cañón ¡ay, graba video! ¡obvio! ¡saluden! ¡saluden, niñas! Ya, dos, tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, años, cumpleaños <risa> feliz. que año feliz! Cumpleaños feliz. deseamos Vale. Da, da, da. <ríe> ya, cumpleaños únicos, que no digas nada, con todo y ja, Ya yeah, mete la cabeza en el agua. <ríe> ¡Gracias! <muchas>